Hola Youtube, soy yo otra vez, Juanito o oh por dios 69xx, y hoy les traigo un video completamente serio y real igual que el de X. Estos son mis 10 juegos favoritos. Número 10, PON. La jugabilidad es excelente y los gráficos son tan sencillos que los pude recrear en tan solo 2 horas. Mi personaje favorito es la bola. Número 9, ET el extraterrestre, el videojuego. Este juego de Atari 2600 tiene controles intuitivos, una gran historia y era tan bueno que enterraron millones de copias para que fuese jugado por generaciones futuras. Mi personaje favorito es Pikachu. Número 8, Pou. No está mal, y es gracioso como dice, ya, pero es la copia re barata de X. Mi personaje favorito es el único personaje que hay. La ruedita de las opciones. Número 7, la adaptación de Waterworld para Virtual Boy. Los modelos 3D están pasables, pero la paleta de colores es hermosa. Capturaron perfectamente el color del agua del océano. Muy bonito. Mi personaje favorito es Gotola Gota. Número 6, Hotel Mario. Animaciones simpáticas y controles fluidos. Fue el primer videojuego de la historia en no ser un videojuego, pues salió para el reproductor multimedia Philips J. Fry. Mi personaje favorito es Waluigi, que también es mi main en Super Aplastar Hermanos Pelea. Número 5, Link, The Faces of Evil. Es genial, y es igual de bueno que Zelda. The Wand Gandalf, pero tiene una referencia al internet en su título y por eso es mejor. Número 4, B Movie Game. Perfecto, pero ni se acerca a la grandeza de la película original. Le doy una B de calificación. Número 3, The Simpsons Wrestling. Es extraño que en la versión latina cambiasen a Homer por un poeta griego. Aún así me gusta que puedas oír el cuello de Bart romperse cuando recibe un agarre. Mi personaje favorito es Milhouse o Milhouse o como se diga, el mejor personaje de la serie y 37 séptimo presidente de Estados Unidos. Número 2, Faces. 3-3. La historia es que hubo un accidente de coche y debemos reconstruir las caras de las víctimas. Mi personaje favorito es la cara con gafas. Número 1, TX, un juego sobre una papa que se muere y va al cielo para convertirse en el papa papa. Y como prometí en el anterior video, aquí hay un Gameplay. Y este es el juego. Como ven ya no ocurre el peor bug, el de los pixeles flotantes, pero aún queda arreglar el pequeño glitch que hace que sangre la pantalla. Bueno el juego se bloqueó así que ya saben, suscríbanse a X minúscula X mayúscula cre... Juanito o MG69XX mayúscula X minúscula.